La hidratación adecuada es esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo humano, incluyendo el cerebro. La deshidratación puede afectar negativamente la función cognitiva, lo que puede manifestarse en una disminución de la atención, el estado de ánimo, la memoria y la capacidad para realizar tareas cognitivas complejas. Por otro lado, la hidratación adecuada puede mejorar la función cognitiva, aumentando el flujo sanguíneo-cerebral y la cantidad de oxígeno y nutrientes que llegan al cerebro. La hidratación adecuada también puede reducir el riesgo de enfermedades cerebrales. En resumen, beber suficiente agua es fundamental para mantener una función cognitiva saludable y reducir el riesgo de enfermedades cerebrales. Se recomienda que las personas beban suficiente agua para mantenerse hidratadas y promover una buena función cognitiva.